Comienza la segunda parte de la entrevista Desnudízate. Espero que no os hayáis perdido la primera. Bueno, pues vamos a pasar a las preguntas temáticas, si os parece. Vamos a empezar a hablar un poquito de, de vuestro blog. ¿Cómo eh, tres personas eh, tan distintas que viven en sitios diferentes. ¿cómo, sea, cómo, cómo, ¿Cómo os ponéis de acuerdo para decir oye, vamos a escribir un blog? Ahora da igual el orden, que ya nos conocemos. Pues... Eduardo, ¿Vale? venga. Pues... Sí. Bueno, eh, verás, eh, nosotros nos conocimos a través de un, de un foro que se llamaba Ser Nudista. Uh -huh. ¿Esta o sea, activo? No, ya cerró hace, hace uh -huh. unos años. Eh, nos conocimos ahí y a partir de ahí pues empezamos a ir a, a quedadas, a conocernos y tal. Esto empezó a generar en nosotros... pues. Mm, una amistad porque bueno fuimos conociéndonos y como lo dijo ladio antes no solo el nudismo nos unió pero luego tenemos otras muchas cosas que también nos unen y entonces nos no, no generan una amistad ese, ese foro no, no, eh, en ese transcurso también eh, pues hicimos algunas quedadas de la zona los que estábamos más cercanos o, o algunos carrera que también había hay amigos que hacían carreras y en una eh, maratones pues aprovechando que iban a hacer una maratón pues quedamos unos para correr y otros para acompañarlo se crea un grupo de whatsapp eh, nos vamos metiendo ahí una serie de personas y, y bueno eh, el foro cierra y se queda la parte nudista social eh, eh, en internet se queda huérfana uh -huh. entonces eh, yo empiezo a meterme en internet, veo que hay blogs, veo que no sé, cosas y tal, y se me ocurre intentar hacer un blog. Esa idea se queda un poco muerta porque yo no tengo ninguna experiencia en internet. No, no, no tenía redes sociales, no, no, cómo funcionaba eso. Yo técnicamente no, no, ni idea. Bueno, se queda ahí eh, muerta. Y, y cuando cierra el, el foro, pues, yo creo que, me, que nos falta algo, que, que nosotros tenemos que seguir pues hablando o, o contando cosas o contando nuestra experiencia y, y se lo comento a ellos. Y entonces pues esta gente que se apunta con bombardeo, eh, cogen, cogen el testigo, venga, sí, venga, y empezamos a hablar. ¿Cómo hacemos? ¿Cómo es esto? Eh? Ahora métete a, a ver tutoriales de cómo se hace un blog, de cómo se hace un no sé cuánto, de esto, en fin horas y horas y horas y un día decidimos, venga, esto hay que ponerlo en marcha porque si no lo ponemos en marcha, no, no lo hacemos. Y, y bueno, pues cuando ya tenemos un conocimiento mínimo, mínimo de poder, de cómo se pone un blog cómo se hace un blog, pues lo hacemos. Y, claro, ahí al principio, pues, tenemos muchas ideas, muchas posibilidades de, de escribir y tal y, y vamos a un ritmo alto. Sí, porque vuestra primera entrada creo que es del 19 de febrero del 2018, si no mal sí. lo, lo he visto. Hace tres años. Y eso, ¿lo escribisteis entre los tres? ¿Decidisteis? O, o, y luego, además, ¿cómo ya os organizáis? Eh, bueno, pues ahí cada uno tiene sus ideas y decidimos bueno, pues vamos a ir escribiendo, vamos poniendo lo que vamos escribiendo en unos borradores y decimos, mira, aquí he escrito una entrada sobre esto, a ver qué os parece. Eh, bueno, lo leemos y tal y, y damos nuestras opiniones y, y ya decimos bueno, pues mira esto pues mira yo cambiaría de esto de aquí o, o mira una idea posible que puedes y ahí empezamos eh, es, es la, la semilla de, de empezar y al principio teníamos muchas uh, uh, aportaciones y luego pues las circunstancias de, de lo que nos va surgiendo pues nos van dando ideas de decir pues hoy que te digo yo pues ha habido un problema en una playa y tal y nos interesa hablar de las de, de, de playas nudistas o no nudistas, y, y, y alguien lo escribe, mm. y cada uno en, su, en lo que a él le va interesando, pues va, va aportando. ¿Os habéis mosqueado alguna vez cuando habéis eh, hecho alguna crítica de vuestros artículos? Nunca, no, no, no, nunca. ¡Joder! Eso es un milagro, ¿eh? La verdad es que lo, que lo que comentas de cómo nos organizamos y todo eso es que yo creo que a nosotros nos resulta fácil, aunque es verdad que vivimos en ciudades distintas, no nos vemos tanto como nos gustaría, pero resulta fácil porque nos gusta hablar entre nosotros uh -huh. habitualmente y claro. hablamos de muchas cosas. Entonces, como esto es una cosa más de la, de la que hablamos y que también nos mantiene, nos mantiene en contacto. Y luego también tenemos una cosa muy clara. Tenemos una línea de pensamiento, y supongo que por eso somos amigos, similar en muchas cosas, pero tú nos has presentado también con, con diferencias que, que has captado, ¿no? eh, eh, diferencias uh -huh. de personalidad y cada uno escribimos sobre lo que nos interesa y mm, sí que llegamos a ese acuerdo muy claro desde el principio. Cada uno firma los artículos que, que escribe y se responsabiliza de lo que dice. Uh -huh. Es verdad que comentamos, que opinamos, que nos lo, lo, los compartimos los borradores y nos, nos damos ideas. O sea, que al final es bastante consensuado, pero cada uno se responsabiliza de lo que firma. No ha habido nunca jamás no, un mal rollo nada nada, no, no, nada. pero no solo rollo, vaya que no es que coincidamos eh, como te dice Ladio, en, en todo porque ahí discrepamos eh uh -huh. que discrepamos sí sí, sí. pero discrepamos de, desde el respeto claro. es decir que, que tú ves eh, que él lo ve así tú lo puedes ver de otra manera pero entiendes que él lo puede ver así uh -huh. entonces eh, no nos llega no nos lleva a discrepar sino nos lleva a enriquecernos además no porque ves que hay visiones diferentes de una misma situación en que son tan compatibles una como las otras. Entonces, mmm, yo creo que no, que no, no discrebamos, que al contrario, estas diferentes formas de, de ser nos enriquecen continuamente a todos. ¿Alguna, ¿Alguna vez como, hemos... sí, no, además digo que como, como somos tres eh, y esto es, eh, este, estos tres somos totalmente democráticos, eh, todo se pone a votación. O sea, dos y uno, pues ganan los dos. O sea, eh, cuando, claro, es que eh, sabemos que cuando eh, yo pienso así, yo pienso lo otro bueno, a ver, a ver qué piensa el tercero y ese es el que, el que desempata. Eh, y luego eh, tampoco es que no, nos pisemos en, en lo que escribimos porque quien nos lee, eh, yo creo que después de haber leído unos cuantos artículos de, del blog, eh, sin llegar a la firma, saben quién, quién ha escrito cada cosa porque cada cual tenemos una bueno, no solamente una manera diferente de escribir, sino eh, tratamos temas casi diferentes y, y entonces no, no nos pisamos en eso. Si hay que hacer una cosa, un tema tal, pues mejor escríbelo tú, que, que tú eh, entiendes mejor este tema. Y nos lo repartimos así. Y, y vamos, eh, eh, yo cuando yo no, no escribía, yo no, no me dedicaba, no es como otra gente, que a mí me gusta escribir yo nunca había escrito y entonces al principio pues, eh, hacía cosas horrorosas o sea yo creo que la, las primeras la, las primeras correcciones de, de, de, del blog eran, no, esto no, esto lo podíamos hacer así, esto, vamos, no acertaba una, o sea, hasta, hasta que luego ya me fui adaptando. Qué modesto eres, qué modesto eres. Kike, qué modesto no, eres. no, no, es, es, es que, que es si, luego, si luego tienes las entradas más leídas, tío. Sí, bueno, pero no será porque, porque tengo un, un, un espectro de, de vocabulario y tal, es, es magnífico como para, como para poner, o sea... Cada cual, dentro de, de su yo dentro de mis limitaciones, pues hago lo que, lo que hago. Y, y, y ellos son magníficos escribiendo y hacen unos artículos fantásticos. Aquí una cosa que hablamos también, yo creo que muy al principio, fue que si discrepábamos en algo, o sea, cerrábamos el blog antes que cerrar nuestra amistad. O sea, claro. eso era, era como algo muy claro. Pero es que ni siquiera me planteo ese escenario. O sea, es que no me, no me lo planteo, que, que realmente nos vaya a generar un conflicto. No, vivo muy tranquilo con eso. Muchos deberíamos de, de copiaros. Por cierto, alguien que me ha ayudado muchísimo a preparar la entrevista es Ana de Ser nudista en, Ma en Madrid o, o, <risa> o en, en Común el nudismo, ¿vale? A la que Ana quiero castigana. mandar Una un mía. cariñoso saludo desde aquí y, y que sin ella probablemente la calidad de esta entrevista hubiera bajado mucho, ¿eh? Y voy a empezar a haceros alguna pregunta un poquito más personal en el, en, con, el, con respecto al, al blog. Eh, a ver, Eladio, tus entradas son más reflexivas. Diría que hasta eres un poco sociólogo, ¿vale? Para mí... Eh, hay dos fases dentro de la, de la experiencia nudista y esto tiene que ver con, con lo que ha dicho antes Eduardo de la, de la evolución. ¿vale? Y, y entonces para mí la primera es cuando te superas quitarte la ropa, te quitas ese pudor ¿de acuerdo? y disfruta, disfrutas de la naturaleza, así como como estás. Y por otro lado, cuando ya rompes esos límites de, de la aceptación y comienzas a socializar ¿no? con, con, con otros nudistas y uno se da cuenta, además, de lo a gusto que está. No sé si estás conforme con esta reflexión que te ha hecho para ti. Bueno, o sea, ¿por qué se disfruta del nudismo en grupo más que en solitario? La, la pregunta creo que es muy adecuada porque, porque es que estoy, estoy de acuerdo, además, totalmente con la reflexión. Eh, lo que decías de que soy un, bueno, un poco sociólogo, la formación, gran parte de la formación de los trabajos de sociales es la sociología, y me interesa muchísimo, o sea, yo la, mis experiencias sociales eh, las vivo mmm, disfrutándolas y analizándolas. Es que no, es que no, no, lo, puedo, no lo puedo evitar, eh, sí, soy un de, gran de observador. Hecho, no sabía que te dedicabas a eso. No tenías ni idea, ¿no? No, no, no. <ríe> eh, Pues es que sí, es que, es que lo, lo disfruto mucho. O sea, me, me gusta observar, analizar, sacar conclusiones, pensar, repensar, equivocarme, volver a pensar eh, las cosas de, desde otro punto de vista... Y me encantan las personas, me, me encantan las relaciones sociales. ¿Por qué se disfruta más? Es que lo, lo, lo tengo clarísimo, pero ¿por qué se disfruta más? No solamente en el nudismo, en cualquier eh, ámbito. Antes te decía que me gustaban mucho los juegos de mesa. A una persona le puede gustar jugar a las cartas en solitario y disfrutarlo mucho, pero hombre, si juegas con amigos no disfrutas más, no... Muchísimo más. Y esto, en cualquier uh -huh. ejemplo, creo que uh -huh. se te puede ocurrir, uh -huh. sí. es mejor con, con amigos o, o con gente. Y me gusta mucho también estar solo. ¿eh? Creo que disfruto uh -huh. sí, de sí, sí, estar uh -huh. acompañado porque también sé estar solo mucho y disfruto de estar solo. Pero por eso también encontraste disfruto acompañado. Y el nudismo es que es una, para mí es una experiencia brutal el estar desnudo con otra gente. Eso, ese descubrimiento... Eh, realmente sin, sin ropa aunque parece una bobada la ropa es un escudo y es un límite una barrera y cuando te quitas la ropa eh, estás totalmente indefenso gente a otras personas y sin embargo te sientes claro no con todo el mundo a lo mejor no pero te, te sientes acompañado arropado acogido aceptado tal como eres con tu verdad desnuda y lo, y lo disfruto muchísimo eh, yo tengo un, un, un artículo en el blog que se llama Los nudistas gregarios. A mí me da por usar mm, palabras así. Lo he leído. ¿sí? Lo he leído. <risa> o poner ejemplos. Y fíjate que ahí a, intento más hacer preguntas, eh, porque yo, yo creo que las personas somos, somos seres sociales, que, que, que, no, que nos relacionamos y nos gusta estar, estar juntos. Y, y bueno, pues ese artículo también lo hice un poco para motivar a la reflexión de la gente de por qué nos gusta tanto. Pues mira, yo creo que yo, yo me engancho mucho a las cosas. Yo creo que... Yo nunca me he drogado porque creo que, que, me, que me engancharía. O sea, mejor no, no probarlo. Soy adicto a las, a las cosas y a, la, y a las experiencias y, y esto para, para mí es esa es adicción. Y luego, además, me gusta... Yo soy el tipo que me gusta hacer check en el listado de cosas nudistas. Yoga desnudo, check. Eh, piraguada nudista, check. Senderismo nudista, check. O sea, qué maravilla. Y además, fíjate que todas esas cosas que hago check eh, mejor con, a, con gente, mejor sí. con amigos. Sí, sí, sí. Y, no sé, es así. Completamente de acuerdo. Además, mmm, con respecto a lo que has dicho de, de la ropa y, y con respecto a lo que he dicho yo antes de las etiquetas, para mí la ropa es una forma de etiquetar a la gente. Con lo cual, eh, Totalmente. es un, claro. como un, una primera barrera que ya te pone la ropa para sí, conocer sí, sí. a alguien, porque ya la estás etiquetando, ya la estás encerrando en una en un apartadillo ahí y, y sin embargo cuando estamos desnudos, pues gracias a Dios esa barrera no, no existe. Lo que contaba antes como anécdota de cuando ves luego una persona des vestida cuando la has conocido desnuda, o sea, es que me alegra tanto haberla conocido desnuda antes y es algo que no es muy habitual porque digo, es que a lo mejor te conozco así y seguro que me hago otras ideas eh, que, que luego con el tiempo vas desmontando, pero cuando no lo ves cuando no ves esa barrera eh, es todo mucho más natural y llegas como un poco más a, a la persona. Me parece que, que coges más confianza cuando conoces a una persona desnuda. Mm. Quique, algunas de tus entradas, eh, muchas, hablan sobre el arte y me chifla. O sea, me chifla cómo lo aplicas además a tu propia experiencia nudista, a tu forma de ver las cosas. Y, y es algo que, que me han, de hecho, sugerido el, el poderlo traer al podcast. <ríe> pero ¿crees que hay alguna forma de poder hablar en un podcast del arte sin mostrarlo? Sí, sí, totalmente. Eso eh, imagínate a lo, los que nos gusta leer, eh, pues tú te, te metes en una novela y, y te pones a, a leer y te hacen una descripción de un lugar o de de, un, eh, de una situación, y tú te lo vas, lo vas imaginando y te lo vas, y, y de acuerdo a como sea el, el, el, el que lo va narrando. Eh, llega más o menos a, a explicarte a ti unas cosas. A mí, a mí me pasó una vez una cosa muy curiosa. Yo estaba leyendo un libro eh, donde la protagonista tenía un cuadro magnífico en la cabecera de la cama y, y lo, lo detallaba, lo detallaba, pero sin, nunca dijo eh, de quién era el autor. O sea, ella detallaba el cuadro y con lujo de detalle. Yo ya lo tenía totalmente grabado en mi, en mi mente, ese cuadro. Pues me voy de viaje a París y me meto en el museo de Orsay y voy dando vueltas por el museo y de repente llego a una sala, el cuadro. Y era, digo, coño, este era el cuadro. Este era el <risa> que, <risa> que bueno. había escrito. Eh, era, era un libro de, de Lucía Echevarría. Y eh, pero este era, era una Venus maravillosa sobre una roca que está en el mar, pero lo había descrito tan exactamente que cuando yo lo vi el cuadro de verdad, digo, este era. Entonces, para transmitirlo en un podcast, pues, sí, o sea, lo, lo principal es observar bien las cosas, un edificio, un monumento, lo que quieras transmitir de, de, de arte, no eh, un cuadro. Y, y transmitirlo con lujo de detalles, o sea, pero eh, metiéndote dentro y explicándolo tal cual para que la otra persona, igual que se le explica las cosas cuando, cuando tú vas, sales con, con alguien invidente que le vas contando lo que vas viendo y lo que vas, esto, pues en este caso me parece que sería una, una idea estupendísima, vamos, sí. de, de, de transmitir eh, eh, ideas y, y contar. Eh, eh, experiencias con, con el arte? Pues mmm, te voy a proponer un reto, Quique. Uy, a ver, te, te voy a liar. Qué, ¡Qué miedo! Te voy a proponer que si la experiencia esta te ha gustado, traerte otra vez al programa, ¿vale? Y que nos cuentes tus tres obras de arte que creas que más representan al nudismo naturismo. Porque si hablo yo voy a aburrir a la gente. ¿Qué te parece? Ay. Tú te lo piensas, ¿vale? No me bueno, sí, ahora. sí, no, no. Yo me lo pienso y claro, ya. es que ya otra noche en vela. Otra noche, otra noche que no voy a dormir ahora pensando en eso. No te preocupes, sí, sí ya verás cómo va a salir todo muy bien. Vale, vale, vale. Bueno, Eduardo, eh, probablemente seas el más activista de los tres. Eh, creo que yo personalmente empiezo a formar parte de esos locos idiotas que describes eh, eh, con respecto a la canción de Alberto Cortez en Castillos en el aire. ¿vale? Eh, si las leyes españolas son permisivas eh, con el nudismo, ¿por qué seguir reivindicándolo? Pues eh, verás. Mm. Yo, bueno, como activista, creo que todos somos activistas de alguna manera. Eh, con respecto a esto eh, eh, yo creo que soy bastante meticuloso en mi vida eh, me gusta tener eh, las bases claras el, el, las cosas estructuradas eh, cuando yo empiezo en esto del nudismo no tengo ni idea entonces empiezas a, a investigar a ver qué se puede hacer o no se puede hacer, oye, ¿puedo tener algún problema si me pongo desnudo en una playa? empiezas a investigar y tal y empiezas a ver como tú dices que según las leyes las leyes españolas son muy permisivas, pero a mí eso me hace enfrentarme a una segunda realidad. Y es que eh, las leyes son permisivas, pero y la sociedad es permisiva. Eh, si las leyes son permisivas y yo puedo hacerlo, no debo tener ningún problema. Y sin y en cambio, lo tengo. Entonces, eh, ¿realmente las leyes son tan buenas nudismo como pensamos? No lo tengo claro. Entonces me hace replantearme muchas cosas. Uh -huh. eh, empiezas a ver, empiezas a investigar también y ves qué hacen en otros países, cómo son las leyes en otros países, cómo, cómo está el nudismo eh, eh, tolerado o, o en otros países. Eh, y empiezas a ver, pues que en Francia, mmm, para hacer nudismo te tienes que ir a unos sitios. No te puedes, no puedes hacer nudismo como nosotros podemos hacer senderismo. Oye, dices, joder, esto es una putada. Uh -huh. Pero, en cambio, ves que el nudismo crece allí mucho y aquí cada vez hay menos. Sí. Y resulta que vas a una playa considerada nudista y cada día ves más textiles. Y dices, bueno, ¿esto cómo puede ser? Eh, entonces, si él viene aquí, yo puedo ir al otro y además la ley me dice que puedo hacerlo. Pero lo hace y pasa un mal rato, un mal rato. Si en el mejor de los casos puedes pasar un mal rato, en el peor ya. Entonces, bueno, a mí me gusta poner en evidencia esto. Es decir, realmente... Hice una entrada sobre esto que tuvo mucha repercusión, fue el nudismo en dirección contraria. Eh, y, y me hace replantearme, decir, pues, ¿qué nos merece más la pena? La verdad es que yo, sinceramente, no lo tengo nada claro. No tengo, no tengo claro qué es mejor. Lo que sí tengo claro es que el nudismo en estos últimos años ha ido en recesión. Y esto es lo que no, se po no podemos, tenemos que pararlo de alguna manera. Uh -huh. eh, si esto genera que que haya, que despierten eh, ideas y, y, y facilite el, el poner eso de manifiesto que somos nudistas, que, que, hay, cada, que hay muchos nudistas y, y, y que necesitamos nuestro espacio y colaboramos en que esto pueda mejorar, pues bienvenido sea, pero no, no sé cómo hacerlo. No, yo no, no sé cómo sería mejor ni, ni cómo se podría hacer, pero lo que sí es cierto es que tenemos que hacer algo, porque realmente... El nudismo federado en España es ínfimo, ínfimo. Yo te digo, yo, yo solo mi playa de nudista de cabecera es Almayate. Uh -huh. Almayate en domingo hay más gente que gente puede haber federada en España. Sí. Entonces, esto a mí pues, me preocupa, ¿no? Porque yo creo que la unión hace la fuerza. Y si el colectivo nudista fuera fuerte, eh, tendríamos mucha más posibilidad de conseguir cosas. En cambio, no es así y él me preocupa uh -huh. y no sé no sé cómo, cómo podríamos hacer las cosas para mejorar él. El... Por eso intento, pues a lo mejor, poner un punto crítico o un punto para despertar sí. ideas, nada más. Sí y además yo creo que con el granazo de arena que estáis poniendo en vuestro blog y bueno pues y otros pequeños aportes que cada uno estamos haciendo creo que poquito a poquito lo vamos a ir lo vamos a ir consiguiendo sobre todo porque es que vivimos en una sociedad que, que es eh, en ocasiones muy muy muy animal y aquí voy a pasar a, a Eladio y que me gustaría un poquito que, que contase su experiencia en este aspecto y que además hemos reservado especialmente por ser tan tan brutal con respecto a, al río Tormes y, y la intolerancia eh, de, de algunas personas. Pues sí, mira, eh, aunque es verdad que, que ya lo dijimos antes, que hablar, no quiero hablar solo de experiencias negativas, pero hemos hablado de muchísimas cosas positivas, uh -huh. pero también pasa, pasa esto. A ver, yo al vivir al en Salamanca y, y, y a, la, a hacer nudismo de vacaciones, de vacaciones en la playa, pues siempre he tenido esa necesidad de, de hacer nudismo más allá de, de mi casa, ¿no? Y, y, y es difícil, en el interior es, es difícil, pero bueno, te basas en las normas permisivas que hay en España y dices, bueno, pues yo me voy al río, muy, es una zona en la que yo empecé a ir hace ya años cerca de, de Salamanca, muy pegada a Salamanca, una zona muy tranquila, casi no pasa gente por allí, es súper discreta, y yo digo, bueno, pues yo esto lo hago nudista a base de mi presencia aquí. Y fíjate, con el, con el tiempo yo fui viendo algunas personas más que empezaron a hacer nudismo por allí, pues porque alguna persona pasaba, me veía, bueno, yo pues empezó a ver algo de nudismo, a veces estaba yo solo, pero bueno, alguna vez hemos llegado hasta cinco o seis personas haciendo nudismo allí. Es verdad que no es algo oficial, pero bueno, como supuestamente tampoco hay por qué hacerlo oficial, si puedo desnudarme en cualquier sitio y no estoy molestando a nadie, y eso es un sitio súper discreto. Pero sí que es verdad que eso molestó a alguien en algún momento que empezó a... Como a increparnos. Y a mí es verdad que alguna persona que me encontraba allí haciendo nudismo me, me había dicho, hay un cazador por aquí que está molestando un poco, pero bueno, yo no le daba importancia. Y llegó un día que apareció el cazador. Se acerca. Estábamos otros dos chicos y yo, desnudos, tomando el sol tranquilamente. No estábamos ni hablando. O sea, estábamos o sea, vamos, No podíamos molestar ni que nos estuviera oyendo hablar. Y nos dice que es un coto. Se acerca con escopeta en mano y nos dice que eso es un coto nudista. Uy, perdón, sí, ojalá, uh -huh. un coto de caza <risa> y, y, y yo me sorprendo porque digo que esto es un coto de caza, ¿desde, ¿desde cuándo? Eh, dice que no podemos estar allí, nos empieza a increpar, eh, yo, que, que no me he tenido nunca por, por valiente, creo que reaccioné de forma un poco temeraria, un poco inconsciente, yo dije yo de aquí no me levanto, le contesté, y luego cuando lo pienso no sé cómo reaccioné así, la verdad, en lugar de salir corriendo, pero bueno, me sorprendió reaccionar de esa manera, decirle que digo, bueno, yo estoy al lado del río, no estoy molestando a nadie, eh, esto es de la confederación Hidro hidrográfica, esto no, no, no puede ser un coto de caza el, al lado del río. Eh, siguió, mmm, yo, yo creo que no, no se tomó bien, claro, que, que le contestara. Yo tampoco le contesté mucho, intenté ser lo más correcto, lo más educado, porque el tío tenía una escopeta en la mano. Uh -huh. Y empieza a, ya su nivel empezó a subir un poco más y dice que, eh, que, que le molestamos, que hacemos cosas inapropiadas, que si él está desnudo en su casa con su mujer, nadie le ve. Yo, bueno, pero yo no estoy haciendo nada malo, insistía en eso y ya no quise entrar mucho más. Y de pronto dice, eh, dice, bueno, pues muy bien, si no os queréis ir, hacer lo que queráis, pero yo a lo mejor me equivoco y, y os pego un tiro y a mí no me pasa nada porque tengo un seguro, pero a ti te juego la vida. Es increíble. Yo alucino, eh, como ve que no nos vamos de allí, eh, dice, espero que sea el último día que os veo aquí. Se marcha, hacia atrás está el monte. Y estaba él y había otro cazador. Y durante un buen rato, eh, yo les veía al fondo, les veíamos al fondo eh, sentados y cada poco, cada varios minutos, pegaban un tiro al aire. Joder. No, no estaban cazando nada, evidentemente. Sí, sí, ya, ya. Y, y es de, los, de las tres personas, eh, uno de los, de los chicos, he coincidido mucho con él allí en el, en el río Haciendo Nudismo y le conozco mucho. Y el otro, el primer día que aparecía por allí, bueno, en cuanto el cazador se fue, el chico salió escopetado, uh -huh. mejor dicho, se normal, marchó. Normal. Eh, pero el otro chico y yo, que, es que, que éramos los que solíamos ir por allí mucho, pues dijimos, de aquí no nos movemos. Y aguantamos, aguantamos, yo no sé cómo aguanté. Yo luego esto lo denuncié a la, la, a la policía. Uh -huh. Sí, me decían que no había ningún coto, o que a ellos no les costaba que hubiera ningún coto de caza… Al final no sé, en qué, no sé en qué quedó. Nos dijeron que, bueno, que si ahí volvía a haber problemas, que se lo comunicáramos, quedó en nada. Pero sí que es verdad que se ha, resentido, uh -huh. se ha resentido el nudismo allí. ¿Crees que en una situación así lo mejor es coger y llamar inmediatamente a la Guardia Civil? Pues seguramente. Yo allí eh, en ese momento no, no, no reaccioné bien porque es que estaba como un poco en shock. Es, es que es normal. O sea, no, nadie se puede esperar una cosa así. Me quedé en shock completamente y, y fue como yo tengo derecho a estar aquí, no tengo por qué y, y me voy a quedar y, y fue como la cabezonería de, de quedarme. Yo luego he seguido yendo. Afortunadamente no me ha vuelto a encontrar con el cazador, pero sí se ha resentido un poco el indismo mm. el allí. Y probablemente, probablemente, lo que pasa es, claro, en ese momento digo, bueno, no voy a cabrearle más, simplemente voy a defender mi derecho a estar aquí de la forma más educada posible, pero no quiero cabrearle más, no... Luego todo el mundo me lo ha dicho, pero ¿cómo no llamaste inmediatamente? Pero ¿cómo? Mira, hay que... Ver, es que es normal, o sea, en una situación así es imposible. Yo de hecho recomiendo a la gente que al igual que utilizan las cámaras en nuestra contra... Lo utilicemos nosotros a nuestro favor y en cuanto pase pues una sí. cosa así, sacar nuestro móvil, empezar a grabar, que es perfectamente legal mientras nosotros participemos en la conversación y con eso podemos presentar una denuncia. O sea que. Pues, de desde luego, eh, como esto lo he reflexionado mucho a raíz de lo que me pasó, digo, no pienso actuar igual eh, y eso es una buena idea, sí, desde luego. Vamos, muy bien, ¿eh? o sea, yo de verdad, vamos, me quito el sombrero de cómo, cómo reaccionaste si aguantaste ahí el tipo y, y vamos. Encantado de, de tu reacción y sobre todo, sobre todo quería que lo hablásemos aquí un poco para que la gente sea consciente hasta qué punto, hasta qué nivel hay desquiciados por ahí. ¿vale? Mm, gente muy intolerante, sí. Bueno. Quique, una de tus entradas que me ha gustado personalmente, vale, porque en ese aspecto yo, yo soy católico, es la del Cristo desnudo. ¿vale? Eh, Siempre me ha llamado la atención como la representación de la crueldad de crucificar a alguien, siempre la hemos tenido muy presente en las figuras católicas que tenemos. Vale, pero por otro lado, la desnudez se ha tapado, ocultando una realidad, que es que eh, a Cristo lo crucificaron desnudo. ¿vale? Y de hecho, al principio de la historia, las figuras de Cristo pues, aparecía desnudo hasta que a alguien se le ocurrió que había que, que taparlo. Crees que ¿empezamos los, los católicos a ver la realidad como es o que seguimos queriendo refugiarnos en esta doble moral? Eh, uf, esto es complicado. Lo sé, lo sé. Y eh, <risa> me toca a mí. <risa> eh, a ver, yo creo que la, la representación de, de, de la pasión de Cristo en eh, ese momento que parece tan vamos, que es tan tremenda de, de, de sangre y de violencia y tal. Eh, a eso nos hemos acostumbrado porque ha sido siempre así. Eh, siempre vi, hemos visto a un, gris, a un Cristo con unas gotitas de sangre eh, y, y, y entra dentro de, de, la, de la iconografía, de representar el, la pasión eh, con esa manera. ¿no? Eh, yo creo que si hubiese sido eh, bueno, con la visión que tenemos ahora de, de esa violencia ¿no? de, o sea, en, en la sociedad actual. Eh, yo me acuerdo cuando, cuando se hizo la película esta de, de La pasión de Cristo, de, de Mel Gibson, uh -huh. que era eso, era una, una sí, sí. carnicería de sangre, eso tuvo mucho rechazo, eso fue muy como, Uf, eso, esto no me gusta. En cambio, la, la iconografía que estamos acostumbrados, sí, una, unas manchitas de sangre, unos magullones, unas gotitas. Ahora, con el con, en, en cuanto a estar desnudo, yo creo que eso está es, es totalmente. Eh, va de acuerdo a, a, a, a cómo lo vea la sociedad. O sea, uh -huh. hay representaciones, yo lo digo en ese artículo, hay, hay casos puntuales de cristos maravillosos. Sí de de Selini o, de, o de, de, de Miguel Ángel, que están desnudos, que se les pone, el, el, fíjate, el, el paño de pureza, el, el, el nombre, ¿no? El Tela. pañito de pureza para, para preservar su, su intimidad, pero, pero no solamente a, a porque lo pida la iglesia o porque lo diga la iglesia, sino es, eh, es la sensación de la, eh, o sea, lo que pide la gente, ¿no? De que es impúdico mostrar sus vergüenzas, es que, es que todas las palabritas tienen lo suyo, desde el paño de pureza a, a las vergüenzas, ¿no? eh, de, de que no tenga que mostrar sus vergüenzas y por eso se le tapa. Pero, pero como, como arte, o sea, el que, el, que, eh, el, el que sea devoto de un Cristo... Eh, y, y tenga en su parroquia a un Cristo desnudo, pues no se fijará que está desnudo, porque es devoto de ese Cristo y lo querrá así. Uh -huh. Y en otros eh, será un Cristo tapado o un Cristo a, a, a estos resucitados que acaban de salir del him con, con, con una musculatura y unas cosas que Dios, por Dios. Yeah. Que, eh, entonces y la gente no se fija en eso, o sea, la gente se fija en que ese es su Cristo y, y ese es, eh, es su devoción para eso. Entonces, achacarle todo a la moral de, del cristiano, mmm, tampoco. Ajá. Porque si, si nos ponemos a ver, todas las, todas las religiones eh, están en contra de, de, del, del cuerpo humano. O sea, sí. tú ves, a cual, cual, en cualquier religión, mostrar el cuerpo es pecado, es una cosa. Eh, claro, la nuestra es la judeocristiana cristiana y es lo que tenemos más cerquita y es lo que vemos y lo que podemos criticar. Pero, pero yo creo que la cosa está no solamente en la moral cristiana, sino en la moral de la, de la sociedad en general. ¿no? Uh -huh. O sea, eh, no, todo, no toda la sociedad es, es, es católica, y sin embargo, eh, en la mayoría de la sociedad, eh, por moda, dice pues, no, porque ese está muy gordo, ese está muy flaco, o, o ese eh, no tiene el cuerpo 10 que debería tener. Y, y de ahí la. la la cosa esta de, de tapar las bueno. vergüenzas. Bueno, eh, Eduardo, eh, sé que habéis participado en la ciclonudista del 2019. Ya aprovecho para, para anunciar que la del 2021 se va a celebrar el 12 de junio. ¿vale? Eh, en Madrid, en, en Cibeles, eh, a, a las doce y media. Eh, Confiésalo, Eduardo. Tú fuiste el liante que engañó al resto para participar e ir para allá. Pues, vamos a ver, indirectamente, indirectamente, verás, eh, nosotros eh, siempre habíamos hablado, es verdad que este tema lo habíamos hablado muchas veces, de que nos gustaría participar en una, en una ciclo nudista, eh, entonces en este grupo que te comentamos antes de amigos que tenemos, eh, nuestro amigo Ángel eh, es el nudista por excelencia, el referente nudista del, del grupo, eh, y él eh, pues cogió y nos dijo, mira, he quedado, me voy a Madrid porque he quedado con otro, con otro amigo, que también lo conocíamos del foro que te comentamos anteriormente, me voy a ir a su casa unos días y voy a participar en la ciclonista. Y dijo, oh, esta es la mía. Entonces, empecé a pinchar, porque a mí me gusta mucho de, de empezar a pinchar Sabía y yo. ser persistente hasta que se consigue. Entonces dijo, oye, mira, que Ángel va a ir, es la ocasión, no sé cuánto, voy a intentar cambiar el turno que tengo, voy a... Vamos. Total. Que el adiós se animó, se animó. Venga, vamos, venga, vale, vale. Total. No, apunta Y Kiki, y, y, y yo es que no puedo, no, no puedo esta fecha, no sé cuánto. En fin, otro de los amigos que está en el grupo, pues decía, mira, yo es que estoy de viaje y vuelvo a Sevilla, pero espérate, voy a intentar de Valencia. En vez de irme a Sevilla, me voy a ir a Madrid el día antes y me voy con vosotros. Se apunta también. Y entonces ya Kiki estuvo ahí ya y... Esto no me lo puedo yo perder, yo esto lo tengo que cambiar también, arreglo sus cosas y, y también se apuntó. Entonces, conseguimos ir y, y bueno, pues fue una experiencia creo que un poco ambivalente. Uh -huh. Sí, porque eso eh, se iba a preguntar. ¿Ha cambiado vu vuestra perspectiva de este evento? Es que eh, realmente este evento está, eh, no está concebido como un evento nudista. Yeah. Está concebido como un evento para reivindicar... el. Sí, peligro, que, es, que, que, que, es, que nos es, sentimos desnudos los que somos ciclistas ante el tráfico. Ante el tráfico. Vale, el tráfico. Mm. Entonces, claro, ahí participa mucha gente en que, en que tus, sus objetivos son di, distintos. ¿no? Eh, nosotros pensábamos que aquello estaba organizado, que se sabía el proyecto, que, y cuando llegamos ahí, no se sabía nada no, no sabíamos oye no no tenemos ni idea total que ahí te metes y bueno pues la verdad es que la experiencia fue brutal meterte <risa> en Madrid pasar por ciberes y joder niveles no en bolas macho <risa> impresionante eh, y ver y tú lo ves con naturalidad pero yo ves todas tantas cámaras teléfonos grabándote y entonces te sientes un poco el monillo de la feria uh -huh. eh, eh, la participación en ese tiempo, ese, esa vez no me acuerdo cuántos fueron, pero alrededor de 80-100, ¿no? me parece que. Más o menos, sí, claro, sí. por ahí. Y bueno, para. Tú, tú ves otros ciclos que hay por ahí por el extranjero y te ves a miles y miles y dices, oh, qué pena que no haya más gente aquí sí. explicando esto, porque sería un. Pero bueno, como experiencia personal muy buena, eh, como experiencia social, pues eso, como un poco de monillo de feria. Mm. Vamos, tenemos ya, desde que pasó esa ciclo nudista, Ángel ya nos, nos está liando para, para la, la, la mayor, esta que es la de Bill Brimpton. Eh, sí, en, en, en el Reino Unido. Y, y, y ya esa la tenemos pendiente, o sea, ahí, ahí iremos también al final. Ya vino hacer, la pandemia a hacer el check. Sí, el check, claro. Bueno, pues estos temas pues hay que posponerlos un poco hasta que la cosa esté un poco más tranquila. Lógico, lógico. Hay algunas entradas que he comprobado que son traducciones de, de otros sitios. ¿Esto viene bien cuando hay escasez de ideas o por qué os viene? No, no, no, no es por escasez de ideas. Es, verás, nosotros, eh, como comentamos antes al principio, eh, tienes muchos temas en los que hablar y demás. Eh, y luego, eh, es que también eh, hacer esto ocupa mucho tiempo. Uh -huh. y, y decidimos eh, organizarnos en, en, en hacer una publicación nuestra mensual y luego, pues, publicar. Bueno, si, si, si hay otra cosa que, bueno, que, que viene muy al, al, al cabo, al punto, pues, la publicamos. Y si no, pues, intentar compartir cosas de, de otros sitios, ¿no? Por hacer, intentar hacer una visión mucho más global, ¿no? Uh -huh. Entonces, claro, bueno, pues vamos, vamos leyendo, vamos encontrando, y a lo mejor encuentras una, una publicación de otro, de un blog, de internet, de bueno, de Facebook, de Twitter, o no sé, de todo lo que lo que vamos leyendo, y nos parece, bueno, pues aquí esta parte nos parece interesante, pues la vamos la vamos publicando, uh -huh. y bueno, pues muchas de las publicaciones, por suerte suerte, por desgracia, pues no son en español, en español no, no, no no solemos publicar tanto. Entonces, pues vamos virando otros sitios. Y así vamos también intentando exponer lo que se hace en otros sitios, cómo se vive en otros sitios, por ver, eh, por ampliar el abanico de, de las cosas que estamos publicando. Y es por eso porque por lo que publicamos en otros idiomas. en otros idiomas que lo que hacemos es porque mi inglés es mm, un poco inferior al básico. Y entonces, <risa> bueno, pues. Te ayudas del, del traductor, ves que esta traducción no está. Bueno, mi hijo sabe un poco más y, oye, tradúceme esto, ¿qué, ¿qué significado quiere tener exactamente esta parte? Y, bueno, lo intentas adaptar un poco. Es, es verdad que algunas traducciones no son demasiado buenas, pero el, eh, se, se coge el concepto de lo uh -huh. que de lo que ellos quieren decidir. Entonces, eso es lo que nosotros intentamos transmitir. Sí, yo transmitir. de hecho os lo agradezco porque mi inglés también es bastante básico y, y creo que son necesarias esas entradas para que podamos ver, además, porque vosotros hacéis un filtro. O sea, leéis la noticia, uh -huh. entendéis uh -huh. que es interesante y nos la ponéis. Entonces, a mí personalmente me viene fenómeno. Para nosotros es una forma también de, de tener el, el blog con actividad porque es verdad que los blogs sobre nudismo no duran demasiado ¿no? entonces es una forma de mantener movimiento en el blog y también de pues eso aparte de dar otros otros puntos de vista de inmortalizar cosas que nos gustan un blog siempre es un archivo que queda ahí entonces es una forma de inmortalizar y compartir cosas que nos, que nos gusta que pueden generar debate he leído Entradas firmadas por, por otras personas, ¿vale? Eh, como por ejemplo la entrada titulada a la playa en familia, eh, firmada por Macarena, que además me interesó especialmente. Eh, habéis hablado también de Ángel, que no sé si, ha, si es colaborador o ha colaborado en vuestro blog, no lo sé. Sí. ¿vale? Eh, mm. Entiendo que admitís a colaboradores. Eh, los que reclutáis, ¿cómo lo hacéis? ¿Surgen espontáneamente eh, o le decís, oye, venga? Habitualmente, eh, se, bueno, algunos surgen y otros se lo, se lo decimos. Dep depende. Eh, la mayor parte de, de los que han colaborado son, son amigos. pues Por ejemplo, eh, Macarena es una, una amiga. Eh, eh, una vez hablando de, de este tema, le, siempre tenemos como la bombillita ahí y aprovechamos el gancho de oye, ¿por qué no escribes algo, una entrada sobre ese tema que estamos comentando? Y, y bueno, pues, pues lo, lo hizo y lo, y lo publicamos también. Era una forma de tener eh, una, una visión femenina, igual que cuando escribió también un artículo Ana de Ser Rodista uh -huh. en Madrid, eh, con su experiencia. Y dijimos, Jolín, pues, esto es una experiencia interesante que puedes, que puedes compartir a través del blog. A Ángel también se lo, se lo pedimos y también ha colaborado eh, con varias de sus, de sus experiencias. Ernesto, eh, Ernesto, nuestro amigo Ernesto también, que es otro amigo, que también hablando de este tema, pues surgió y dijimos, Ernesto, ¿por qué no escribes una entrada para el blog? El único que se puso en contacto con nosotros es un chico, Antonio, que ha escrito varios, varios artículos, nos, nos lo propuso, que le gustaría colaborar, y eso fue iniciativa suya, como tenemos también redes sociales, Twitter, Instagram, Facebook, eh, surgió así, eh, leímos el, el artículo, nos pareció. Bien, evidentemente, cada artículo lo firma y se responsabiliza a la persona. Eh, pero luego, por, por ejemplo, Ángel, mmm, además de artículos, él es muy bueno haciendo fotografía y muchas fotografías eh, vienen, de, vienen de él también. O sea que, bueno, pues pedimos colaboración en nuestro entorno y alguna ha surgido. Uh -huh. Viendo entradas como la de nudismo en cuarentena, eh, me ha dado una envidia tremenda el, la libertad que podéis tener eh, respecto a las imágenes que ponéis en, en, en, en ello, ¿vale? Porque YouTube, o sea, si yo pongo ciertas imágenes, me, me corta el cuello y se acabó. Eh, ¿De dónde obtenéis estas imágenes? Y, y no sé si luego habéis tenido algún tipo de problema por licenciamiento de copyright. No, no hemos tenido problemas porque, bueno, las imágenes es, es verdad que es lo más complejo de, de a ver cómo, la, cómo las localizamos. Entonces, eh, nosotros siempre intentamos eh, poner fotografías nuestras. Cuando, cuando podemos hacerlas, eh, hacemos nuestras con amigos. Hemos compartido un montón de fotos de, de los amigos, esto que, que hacemos el grupo. Y siempre, por supuesto, hemos pedido permiso a, antes de publicarle a todos los que eh, estaban en la fotografía. Después, luego, cuando compartimos los artículos de otros, pues, ponemos su fotografía y, y luego intentamos, bueno, cuando es verdad que para localizar fotografías de todo, pues no, no, no siempre las tienes posible ni las puedes hacer. Entonces intentamos ir a banco de imágenes sin copyright. Y alguna vez, si es verdad que hemos cogido alguna fotografía y hemos intentado citar siempre a la fuente que, de, la que, de la que la hemos cogido. Y siempre ponemos en, en nuestros artículos que si por lo que sea se nos ha pasado y alguien ve alguna foto suya y, y nos hemos equivocado al cogerla, pues que nos lo digáis y la quitamos inmediatamente. ¿verdad? Bien. Por turnos, ¿vale? Si queréis pues em empezamos por el turno del principio del todo. Eh, Decidme cuál es eh, la entrada que hayáis puesto, eh, de las que os sintáis, por así decirlo, más orgulloso. Empezamos por ti, Eladio. Eh, uf, elegir una es un poco, un poco complicado. Eh... Bueno, si, si se lee más o menos mi, mi estilo, yo cuando, empecé, cuando empezamos con el blog tenía interés concreto en hablar de determinadas cosas. Me gusta eh, observar cómo nos comportamos, me gusta mucho la psicología social y ver las diferencias de cómo nos comportamos cuando estamos vestidos o cuando estamos desnudos, si es que las hay. Entonces yo empecé a publicar entradas pues una que es la burbuja personal, los abrazos desnudos, de, de cómo es eso de abrazarnos cuando estamos desnudos, cuando tú ves a un amigo, estás vestido, es diferente o cómo es, ¿no? También sí. un poco porque a mí al escribir me sirve para reflexionar y contar un poco lo que, lo que observo. Uh -huh. eh, eh, por elegir una quizá, a lo mejor la que uno elige no es precisamente la que más visitas tiene o la que más repercusión tiene, pero yo puedo elegir una a la que le tengo, bueno, pues quizás especial cariño interés, también porque es un poco más reciente, es una que publié que se llama La, masculidad, mas, la nueva masculinidad o la masculinidad nudista. La, uh -huh. ma la, la, la nueva la, masculinidad, la, masculinidad nudista. Mucha, muchas gracias, Eduardo, que no me acuerdo ni de mis títulos. Y, y ahí además, eh, porque es una cosa que, que, que observo, ¿no? me, me interesa mucho el comportamiento humano y cómo los hombres también vamos cambiando desde, desde no, no sé, la, la nueva paternidad también y la nueva masculinidad. Y de hecho pedí a los amigos, las fotos que hay en ese artículo son de, de los amigos que que tienen hijos y que encantados colaboraron para poner, para poner eh, fotos e ilustrar el artículo. Y, y no deja de ser como una, una reflexión y, y preguntas que lanza el aire. ¿Realmente estamos cambiando eh, los hombres en cómo, cómo desarrollamos nuestra masculinidad y lo que es, cómo estamos educando uh -huh. a, a las nuevas generaciones? ¿Elegirías Andrada. Sí, me parece muy bien. Ojo, yo no soy profeminista ni nada por el estilo, pero creo que por fin los hombres estamos expulsando de nuestros pensamientos y nuestra conciencia esa herencia machista que sí que nos ha mm. eh, ido identificando eh, pues, generaciones atrás. Y, Estoy de acuerdo. Y, y creo que poquito a poquito eh, lo estamos lo estamos consiguiendo y estamos sintiéndonos además mucho más a gusto con esa forma de pensar. Mm. Quique. Eh... A ver, yo lo, lo estaba pensando ahora. Digo, a ver, ¿qué, qué artículo...? Eh, yo es que me meto... Que cada vez que, que se ocurre una idea de escribir algo, me meto mucho y para mí ese artículo ha sido el mejor. En el momento que lo escribí eh, me parece el, el, el mejor. Y ahora, por elegir... Por, mira, el, el, el último que he escrito, eh, que es la, la cosa más bonita del mundo o algo así se llama, mm. Eh, y que trata sobre, eh, sobre la belleza de, de una mamá amamantando a su hijo, ¿no? Sí. Eh, que, tan, que tantos problemas puede tener eh, socialmente. Eh, oiga, señora, aquí no, eso es una cosa privada. Métase usted dentro de un cuartillo métase dentro del baño, pero que no le veamos a usted un pecho. o oh, un pecho! Fíjate, eh, y, y sin embargo, y todo esto viene por, por una exposición que fui a ver donde, donde en el siglo XVI o XVI, XVII me parece que era, una virgen preciosa que está amamantando a su hijo eh, y está expuesta en un museo y, y están en las iglesias y tal, y eh, una virgen amamantando a su, a, a su bebé. Eh, lo vemos como qué buena obra de arte y luego a la vecina que se pone a amamantar al niño en el parque, eh, señora Tapecé. Sí, ¿no? Entonces, eh, me, me gustó esa, esa entrada por, por ese tema que, que es un tema que, que las mujeres lo, lo sufren bastante por, por esa discriminación de una cosa tan bonita como es... Eh, eh, eh, ese momento entrañable del contacto de la mamá con el hijo eh, y, que, y que tenga esa censura por parte de la sociedad. Uh -huh. Y otra, otra entrada, una de mis primeras, que era: yo siempre escribo cosas que, que nos pasan y cosas que hago yo con, con los amigos y que lo, que, lo queremos comentar. Y era una de eh, envejeciendo desnudos, ¿no? Uh -huh. y, y yo eh, razonaba en ese momento de que qué bonito sería de que todo esto mismo que lo hacemos ahora, cuando seamos muy viejecitos, eh, y, y Dios quiera, lleguemos todos, eh, poder seguir co compartiendo esta, esta cosa de que... Pues, porque en las playas eh, se ve gente joven, se ve gente de mediana edad, niños... Pero cuando ya son muy viejecitos, muy viejecitos, pues no se ven tantos en, en las playas o en los sitios así. Eh, es, es como que, no, ya el abuelo que, que se quede en casa, ¿no? Yeah. Estoy hablando de, de, no el abuelo, sino se, señores o señoras muy mayores. Sí, sí, sí. Y, y, y mi idea era eso, digo, qué bonito sería que cuando estemos muy viejecitos que nos tengan que llevar <risa> ayudándonos, eh, sobre todo... Como tenemos esta cosa así de, de, de, de, de amigos, familia, de que los niños que estamos criando ahora eh, sean los que nos ayuden a, a, a movernos y, y a poder juntarnos todos cuando seamos muy mayores. Uh -huh. Eduardo. Pues yo creo también un poco como que, ¿no? Yo creo que de todo lo que escribe, pues, pues tienes tu. tu agradecimiento, ¿no? Porque le ha le dedicado su tiempo. Quizás si tuviera que elegir, eh, pues mira, eh, hice una trilogía sobre eh, las federaciones eh, nudistas, al principio, fue al principio del todo, como una introducción a este mundo que yo desconocía y ahora pues conozco un poco mejor. Eh, y de ellos estoy muy, muy satisfecho porque, fíjate, llegué a una conclusión en 2018 que creo que es la misma conclusión que han llegado a Naked Wanderings en una publicación que han hecho de las federaciones. Y sí. creo que ha llegado a la misma conclusión que llegué yo. Ya. Por lo cual, cuando te ves que gente con este recorrido y esta capacidad de influencer, influencers nudistas eh, llegan a la misma conclusión que tú, y entonces no debo estar yo, no debo estar yo tan, tan descaminado en mi pensamiento. Eh, también me gustó otra porque tuvo mucha repercusión y por lo menos creo que encendí un poco la, la idea de, de replantear eh, eh, la, la, la política o la dinámica que, que seguimos en el nudismo en España, que fue un nudismo de dirección contraria uh -huh. eh, en interrogante por, y, y luego la que sí realmente sí tengo que de, de, definir como que me gusta o le guardo muy buen recuerdo es precisamente la que tú has dicho, la de Castillos en el aire uh -huh. y esta por, por varias cosas porque verás eh, Alberto Cortés fue un cantautor que era eh, de los favoritos de mi madre entonces es un homenaje a mi madre mm. después es verdad que tiene Alberto Cortés tenía unas letras muy muy mm, bonitas o que te hacían pensar era argentino tengo dos amigos argentinos nudistas que son excelentes personas mm. y para ellos para mí fue también un homenaje hacia estos dos amigos y luego en la conclusión de ese artículo pues era una forma de darle las gracias también a esos locos nudistas que hay por ahí, o esos locos, que pueden ser, pues Ana, eh, uh -huh. puede ser Nakata Denise, puede ser esto Martínez, puede ser la Asociación de Cantarriján, eh, eh, pueden ser, eh, no recuerdo ya a quién, a quién más eh, nombraba, o, o, o, pero bueno, todos esta, bueno, a mamá nudista. Que, eh, que estoy que, eso es por, por cierto estoy intentando ponerme con ella, por favor, si me escuchas, si me escuchas, mira tu Twitter, mira tu página, mira, no lo sé, porque no sé ya cómo ponerme en contacto contigo. Es que cuando empezamos nosotros en el blog, ella estaba ya, eh, había empezado un poco antes y para mí fue un, un, un chorro de aire fresco y de, de, de que una mujer pues, se pusiera al mando de... De un, de un blog de nudismo y lo hablar además como lo he ya hablado porque era fan, es fantástica eh, pues bueno era una forma de, de eso de, de ponerlos también, de agradecerles eh, lo que hacían y quizá uh -huh. esa entrada fue la, en la que la que más me me, me enorgullece ¿no? esto tiene mucho que ver con la siguiente pregunta que os voy a hacer eh, ¿qué otros foros, blog redes sociales eh, seguís y que además nos podéis recomendar? Los redes sociales te digo, bueno pues el nudista es un referente porque además cada día cada día nos da los buenos días con una frase con un con una idea con una que, que nos anima uh -huh. eh, mamá nudista porque es importantísimo que la mujer también sea eh, un referente en el nudismo y luego pues como españoles eh, seguimos a esto nudismo que es un clásico desde el principio sí. que ha ido evolucionando también y ha ido cambiando eh, nudismo naturismo de paco también uh -huh. Bueno, pues también en este tiempo lo que pasa es que ahora está escribiendo menos, está muy para ellos, es viviendo desnudo. Otros de, bueno, lo mismo en el campo de Gibraltar también lo seguíamos. Eh, así de habla hispana, pues Nudelot, eh, Naturismo de Perú. Y por supuesto, ya en otros eh, idiomas, pues seguimos a Naked Wanderings, a Héctor Martínez, a los naturistas errantes, de Meandering Naturist o de Discerning Nudist. Eh, no, que, no happy, eh, no happy, en fin, ahí, mmm, hay muchísimos eh, naturism mmm, hay muchísimos en, en, en Internet que, que bueno, que, que podemos seguir y, y nos van llevando noticias y, y eso de, de... Y luego por redes sociales, pues, ya te digo, hay mucha, hay mucha gente en redes sociales, en, que nosotros seguimos en, en, en Twitter, en Facebook a, a, a muchos y, bueno, de ellos nos van llegando noticias que son las que también aprovechamos para ir difundiendo y Intento también eh, preguntaros por las asociaciones, eh, no sé si estáis asociados o no, porque me gusta darles visibilidad, quiero empezar a darles visibilidad, quiero que la gente vea que son cercanas, que, que podemos contar con ellos, que no hace falta asociarse, que podemos perfectamente irles a preguntar cualquier cosa. Eh, no sé si estáis asociados, eh, pues tirar para adelante, promocionarlo. Sí. Sí, yo, yo creo que asociarse es importante, aunque siempre tenemos muchas críticas y a lo largo del tiempo hemos eh, hecho artículos sobre, sobre qué significa asociarse, cuáles son las, las ventajas y qué cosas creemos que tiene que mejorar en el asociacionismo, pero bueno, hay asociaciones ahora mismo que están, que están pegando fuerte, yo creo. Eh, yo, yo estuve asociado mmm, al principio me asocié pues por ir al porque me decían que en el templo del sol necesitaba tener carne y, y ese fue el, el motivo luego he ido defendiendo el asociarse durante un tiempo no estuve asociado y ahora recientemente estoy asociado a estudios por naturaleza eh, aunque me, me encanta cómo trabaja la asociación de amigos de de -Han. sí pues me la voy a tener que, que apuntar y si me escuchan que vayan tomando nota que les voy a mandar algún correo, algún mensaje y me los traeré para acá. ¿A quién? ¿A Cantarriján? No, Ay, a De por N. Ya Cantarriján ya, canta, ah, ya, bueno. ya, ya los tengo fichados. Ya está, ya está de lo tienes aquí también. Pues ya Por también lo tienes aquí, así es que. Eh, yo pertenezco también a Por N. Eh, pertenezco a la Junta Directiva también. Así uh, si es que... Oye, pues ya, te, ya tienes Entonces, la invitación hecha. Ya, en, dos, me, en dos episodios te veo. A... Hoy me estoy llevando un montón de cosas. Amigo. Te veo en dos episodios <risa> próximamente. Eh, sí, eh, yo creo que es, es fundamental estar asociado, eh, discrepar discrepar con, con, eh, con todas las cosas que no nos gustan. Eh, las asociaciones eh, en España... Eh, hay algunas pocas que, que no están federadas, pero la mayoría de las que hay en España estamos federados con, uh, con el, la, la Federación Española. Eh, no siempre estamos de acuerdo con las cosas que se, que se, que se tratan y que se, que, que se resuelven. Pero, pero de eso se trata, ¿no? De, de decir, pues no, yo no estoy de acuerdo y a ver si lo podemos hacer otra, de otra manera. Y es totalmente democrática y, y se vota todo. O sea que eh, lo que nos guste o no nos guste eh, se ha votado en, en mayoría. Eh, a mí me parece fundamental aparecer como, como que es, como un número y que juntos somos más. Eh, no es lo mismo ser nudista y ir solo a la playa y decir, si sí, yo soy nudista, y el estar federado y el poder ser un número y, y, y poder presentar eh, propuestas y poder presentar reclamaciones y todo, eh, siendo muchos que, que siendo muchos y estando separados. Uh -huh. O sea, que, que sí que me parece fundamental. Antes también estuve en otra asociación, pero desde que creamos el... Eh, desnudos por naturaleza, pues ahí estamos, luchando también, como tantos otros compañeros. Pues yo también, eh, bueno, yo también como Eladio, eh, en el principio de mi nudismo social, eh, hicimos una quedada en el templo y, y nos dijeron que si no tenías el carnet de federado este no podías entrar, entonces me asocié a una asociación. Eh, posteriormente surgió eh, los amigos de la playa noticia cantarriján muy, muy cerca de, de donde vivo entonces me asocié con ellos eh, creo que es, es una asociación referente en, en cómo hay que hacer las cosas bien uh -huh. eh, y bueno y efectivamente eh, a partir de ahí de cuando empiezas a entrar en este mundo del de nudismo social de empiezas a enterarte de más cosas te das cuenta de que de lo que comentaba antes eh, eh, es importante estar federado. Necesitamos necesitamos representación y, y esa representación no, tiene siempre más fuerza. Entonces, eh, lo que muchas veces la gente dice, bueno, es que a mí para desnudarme en una playa no me sirve. Pues a lo mejor sí te sirve. Y luego es tan económico el poder estar asociado a una, a una asociación de eso. Que, que te sale, a lo mejor al año te sale si eres una persona solo por 25 o 30 euros uh -huh. y si eres una pareja por 40 o 50 euros. Y da un, una, un poder a esa asociación de decir: bueno, mira, es que la asociación tal está reivindicando esto y tiene detrás de ello. Imagínate, a, imagínate que tuviera 5.000 de una, pues tendría mucha más fuerza que no. Es que es una asociación que tiene 10 asociados, pues no tiene tanta fuerza. Claro. Necesitamos tener conciencia de que tenemos que hacer las cosas juntos y eso sí. hay que hacerlo a través de, de asociaciones. Evidentemente, las asociaciones se tienen que poner las pilas también. Y bueno, pues como he dicho antes, la dio también. Bueno, Cantarrijan, ahora mismo, para mí es un referente, es eh, el ejemplo de, que, de lo que todas las asociaciones tenían que, que hacer. Sí, la verdad es que fue un placer entrevistarles y bueno, conocer bastante lo que están haciendo, y, y desde luego, vamos, para mí son claro. también otro referente. La gente, la gente no, no, no sabe el trabajo que, que tiene una asociación para, para hacer pequeños logros. Eso requiere el trabajo de mucha gente durante mucho tiempo. Uh -huh. Y eso es tiene un valor incalculable, vaya. Y mientras cuanto más gente estemos detrás apoyándolo, creo que más, más cosas podremos conseguir. Bueno, vamos a ir entrando en la recta final de la entrevista. Eh, así, ¿cuáles son eh, vuestra playa favorita o lugar naturista favorito? Yo soy un apasionado de Almería. O sea, que Cabo de Gata eh, me encanta. Suelo ir a Vera, pero realmente lo que me gusta es Cabo de Gata, la zona de San José, Genoveses... Es que elegir una playa es complicado. Sí. Y eh, mi último descubrimiento eh, ha sido Cal Blanque, en, oh, en Murcia, brutal. que me alucina. O sea, que me divido un poco. Sí, estoy de acuerdo. <risa> a mí me encanta Cal Blanque. Eh, yo soy eh, un enamorado de las playas de Cádiz, eh, a mí me gusta, eh, a mí me gusta, no, no soy de los que me quedo quietecito en una sombrilla, eh, tomando el sol, eh, entonces necesito playas amplias, playas grandes, eh, por eso frecuento las playas de Huelva, eh, que son, bueno, evidentemente las que me quedan más cerca, eh, y las playas de Cádiz porque son maravillosas, porque la gente de Cádiz es maravillosa, en cuanto a, la, a, a, a compartir eh, playa entre nudistas y textiles, eh, y por, porque son geniales, vamos, porque, sí. eh, hombre, también hay, hay sitios, por ejemplo, estábamos hablando mucho de Cantarriján, Cantarriján para mí es una perlita, o sea, una, una, una maravilla, pero a mí se me queda chiquitita, porque a mí me gusta andar entonces yo tengo que moverme y, y, y patear de un lado a otro de la playa y, y cantarriján eh, siendo lo que es a mí se me queda chiquitita eh, y luego eh, eh, hablando de lugares nudistas eh, para mí un, un, un placer es eh, el templo del sol uh -huh. o sea el camping del templo del sol con la playa del Tor, eh, maravillosa eh, no conozco muchos campings pero de los que conozco, eh, sin duda, el, el más. Hombre, yo por mí, eh, verás, yo tengo una playa de cabecera, que es la que me pilla al lado de casa, y es la de Almayate. Uh -huh. eh, Almayate tiene un ambiente nudista que es fantástico, es eh, 100% nudista, tiene una suerte que tiene un camping nudista ahí y eso le da fortaleza. Eh, como playa de cabecera, esa, esa es la que voy todos los días, cuando, ahora en verano. Ahora, como playas que me gusten también, bueno, Cantarreján es una perla. Es una playa en un paraje nudista, es un paraje, o sea, en un paraje natural, es impresionante. Como playa, es fantástica. Eh, pero claro, es que me, no, no me gusta elegir, es que me gustan todas. Eh, eh, Vera, Vera me encanta. Eh, Vera, eh, hace ya años que no voy, pero fue de, la, de los primeros sitios en los que yo fui, eh, hice nudismo. Eh, allí, la, la organización nudista las conozco, eh, la playa me encantaba, allí fue el primer camping que yo estuve, me encanta. Uh -huh. Cabo de Gata es un paraíso, un paraíso, fuera de temporada. en temporada <risa> eh, Luego las playas de Cádiz, eso es una maravilla, si no hiciera viento aquello sería ya el paraíso, eh, pero bueno, el Palmar, eh, Conil, Caños, eh, la playa del Faro, en fin, impresionante, esas playas son preciosas. Eh, Templo del Sol, pues la playa también impresionante, el camping bueno. Uh -huh. Y no quiero um, dejar de nombrar algo que quizás no es tan frecuente y es un camping nudista de interior, uh -huh. Sierra Natura. Uh -huh. Es una maravilla. Eh, uh -huh. Es un camping totalmente distinto a lo que tú te puedes esperar a un camping de playa. La cantidad de rutas desnudos que puedes hacer allí, te metes en el campo y es una maravilla. Puedes estar andando horas y horas con total tranquilidad. Y luego es un ambiente, por lo menos las veces que yo he estado allí, eh, eh, familiarísimo. Te, te vas allí, te pones a comer, las mesas son eh, esas largas, tú te sientas y te sientas con todo el mundo que está allí y de pronto, a mí que me cuesta eso entablar las primeras palabras para una relación, pues enseguida estás ahí y te, y te sientes como en casa. Es una maravilla, vaya. Qué bueno. No tengo tiempo... Para poder ir a todos esos sitios continuamente. Yeah. Tomamos nota los oyentes y yo, tomamos buena nota de todos los que habéis dicho. Por cierto, hablando de gente de Cádiz, mando un saludo a Leo y a Sandra, que ellas, ellas sabrán, él y ella sabrán a quién me refiero. Bueno, para ir despidiendo, eh, suelo preguntar a todos mis invitados eh, sobre una frase o cita que les haya marcado o gustado en especialmente. Mojaros, venga. Mm, yo, te, yo te diría cualquier el principito, eh, que ya lo nombré antes y me encanta, pero um, te, eh, por ir al tema que, que nos ocupa, hay una frase que me encanta que dice, eh, la mentira tiene muchos vestidos, la verdad, sin embargo, suele ir desnuda. Mm, qué, buena. qué bonita. Pues yo eh, puedo decir, eh, lo que nos hace humanos no es la ropa que vestimos, sino nuestro cuerpo y el poder de raciocinio. Me encanta también. Mm, bueno, eh, yo es que tengo mucha, muchas frases porque, verás, en este grupo que te comentamos, de, que formamos y, y normalmente por cosas estamos hablando todos los días, pues me dediqué un tiempo en mandar todos los días una cosa que yo le ponía, era las frases del día. Y eran esas frasecillas que iba cogiendo por ahí que me gustaban y que eh, eh, ayudaban a... Ah, bueno pues a, a empezar la conversación diaria ¿no? y bueno y referidas ahí al, al nudismo pues quizás eh, eh, una que dice eh, algún día la gente se da cuenta que lo único vil de los cuerpos humanos son las pequeñas mentes que algunas personas han desarrollado dentro de ellos mm. y luego así claro. como graciosillo otra que me, que me gustó era de si algo nos enseña el tetris es que cuando encajas desapareces <risa> Y entonces, por, por visualizar un poquito, que, que, que tenemos que visualizarnos, no podemos encajar en, en, en esta... Sí, sí, sí, sí. Y luego, mira, aprovechando el tema de la pandemia que tenemos, que por desgracia tanto mal nos está trayendo, hoy, si me permites, me gustaría, me gustaría recordar a un amigo nuestro uh -huh. que hoy cumple años, y está pasándolo un poco regular todavía. Eh, se llama Dudu. Lo decimos Dudu porque era su, su nick cuando estaba con nosotros. Eh, me gustaría recordarlo, desearle un feliz cumpleaños y mandarle toda la fuerza que, que día a día los nudistas le, nos estamos en contacto también y, y, y nos vamos comunicando cómo, cómo va evolucionando. Y mandarle toda la fuerza de todos porque todos los días, todos estamos recordándolo. Pues desde aquí un abrazo enorme para él. Y, y bueno, una frase para la pandemia que también me gusta y es que la pandemia nos ha recordado algo que, que ya sabíamos pero que no le dábamos suficiente importancia y es que se puede sonreír con los ojos. Sí. Me ha encantado. Me ha encantado. <risa> Hoy, desde luego, no es que nos hayamos topado con gente de un blog que lo ha convertido en un referente del nudismo, sino que sobre todo nos hemos podido encontrar a, a tres amigos que han demostrado que juntos eh, no solo saben disfrutar mucho más de lo que hacen, sino que además son capaces de llegar mucho más lejos y sobre todo con completo respeto. Con lo cual yo me quito el sombrero ante vosotros. Os doy muchísimas gracias eh, por participar en el programa, por regalarnos vuestro tiempo y vuestras experiencias. Me encantaría volver a teneros por aquí otro día, que ya os voy a liar. Y bueno, también darle las gracias, como antes he dicho, a, a Ana, de ser nudista en Madrid, eh, que también la traje aquí al programa, porque me ha ayudado muchísimo, muchísimo a realizar esta entrevista. Y no sé si os gustaría despediros de, de la audiencia. Yo, yo desde luego quiero darte las gracias por haberlo hecho tan, tan cercano y tan fácil. O sea, es muy fácil hablar contigo y, y, y me parece que la labor que haces es, es impresionante. Así que espero que estés eh, regalándonos y los oídos durante mucho tiempo con, con lo que haces. Estás consiguiendo además eh, a, a gente, Jolín, que, que son referentes eh, para que se acerquen a tus micrófonos. Y yo, darte las gracias y a la audiencia, pues nada, que nos lean si les apetece si no nos conocían y, uh -huh. y ya está. Muchas gracias, Rubén. A vosotros. Sí, yo lo mismo. Yo, bueno, ante todo agradecerte a ti. Eh, yo venía súper nervioso, te <risa> lo puedo asegurar. Es eh, mi primera entrevista y, y estaba, pero bueno, lo has hecho súper fácil y, y la verdad es que se me ha pasado volando. Eh, y a nuestros lectores, pues... Gracias, gracias, gracias por, por, por seguir leyéndonos y, y, y por estar ahí. Porque, o sea, está bien escribir, pero también es bonito que alguien te lea y que, y que te pongan una notita y que re, respondan y, y un comentario y esas cosas. Y, y los seguidores que eh, ahí están y nos siguen apoyando en todo lo que hacemos. Yo es que ya no me quedan palabras para poder decirte, ya han dicho yo muy bien. Yo sí, de nuevo, agradecerte a ti el, el que, bueno, pues te haya acordado de nosotros. Uh -huh. eh, felicitarte porque la verdad es que lo que tú estás haciendo sí es vanguardista, es, es, es algo que no estaba explorado y, y, lo, y estás abriendo este camino y, y estás ayudando muchísimo a divulgar pues, a personas, a, a asociaciones, a, a influencers. A, y nosotros, bueno, pues yo es que me considero, me considero tan que creo que no doy el nivel para poder estar aquí el, el decir, el diciendo cosas, porque no, y no sé, eh, eh, agradecer de luego al que nos lea, pues agradecer que dedique algo de su tiempo en, en leernos, esté de acuerdo o no esté de acuerdo, y, y que bueno, pues si quiere comentar con total respeto, siempre tiene abierto el, el, el blog para hacer comentarios con, con respeto y con educación. Yo creo que sois personas sí. increíbles. O sea, de hecho... Podía alargar el podcast durante otro par de horas más, ¿vale? De hecho, voy a tener que partir el audio en dos porque tengo un límite de dos horas. Pero os aseguro, os aseguro que no voy a cortar ni un solo cacho. O sea, lo voy a hacer en dos partes porque no me acabe. Pero de verdad que ha sido un auténtico placer y, pero un, y, y, y yo mientras lo siga disfrutando como lo estoy disfrutando hoy, de verdad que yo voy a seguir haciendo esto. La verdad es que ha sido... Yo, yo personalmente me encontraba como, como si hubiéramos estado tomando una cerveza en, una, en un bar los cuatro amigos, hablando de lo que cada uno hemos pensado, de nuestros pensamientos, nuestras ideas, en un sentido comodísimo. Así que, desde aquí le mando un, un mensaje a Paco de nudismonaturismo.com Ahora vas y me dices que mis podcasts van a ser largos. Ahora te vas a enterar. <risa> <risa> bueno, voy, voy terminando, chicos. Vale, gracias. And, gracias. Adiós, gracias. Hasta luego, muchas gracias. Antes de despedirme, recordaros, como siempre, que podéis encontrar este programa Naturalmente Pod en vuestras plataformas de audio favoritas: Evox, Amazon Music, Spotify, iTunes, Google Podcast y TuneIn. Y también suelo subir los audios a YouTube, a veces con fotos que me pasan mis invitados y otras que saco de bancos de imágenes vale, para que sea un poquito más entretenido. Si queréis eh, proponerme algún tema o incluso queréis participar de alguna forma, podéis poneros en contacto conmigo a través de mi blog en naturalmentepod.wordpress.com o en Twitter como naturalmentepod, todo junto y sin espacios. Si además queréis ayudar, ayudar a difundir este programa y que de esta forma nos visibilicemos más, podéis compartirlo en vuestras redes sociales, ya sea Telegram, Twitter, Facebook, lo que queráis. También dando un like al episodio y suscribiéndose al programa, eh, los motores de búsqueda de las plataformas también dan más visibilidad. vale Porque vuelvo a insistir, yo no voy a vivir de esto ni quiero vivir de esto, porque entonces dejaría de disfrutarlo y ya sería un compromiso. Entonces, sin más, me despido de vosotros. Os espero, naturalmente, en mi próxima locución. ¡Hasta pronto!